Hola, soy José Antonio Méndez, soy fisioterapeuta, trabajo en centros médicos privados y también tengo mi propia consulta y estuve en duda entre elegir entre fisioterapia moderna y el EPRF y me decanté por fisioterapia moderna porque buscaba un curso que tratara de las bases de la fisioterapia y el otro se centra más en la readaptación. También lo elegí porque es verdad que sigo el trabajo de, Dani, de Daniel Varela y de Álvaro Pinteño por las redes sociales y me gustó mucho. Entonces, a mí el curso, la verdad que me ha aportado mucho con respecto a las bases de la fisioterapia en el sentido de la alianza terapéutica, el ejercicio terapéutico, la educación al paciente y sobre todo aprender de dolor y cómo poder explicárselo al paciente. En, la, en los centros médicos, como trabajo con seguro y en poco tiempo, es verdad que también me ha aportado mucho a la hora de valorar y a la hora de hacer ese paso de camilla a suelo, a ejercicio, pero también en el ámbito privado, en la consulta propia, eh, me, ha me ha ayudado mucho la alianza terapéutica, dado que el paciente tiene que acabar pagando la sesión y a generar más adherencia y transmitirle también eh, mejor ese conocimiento que tenemos sobre el dolor y que todo no es tan fácil. Entonces eh, le recomendaría el curso básicamente a, a todos, todos los compañeros que se quieran actualizar en la fase de la fisioterapia desde mi punto de vista son el presente y el, y el futuro y es verdad que es muy aplicable desde el día 1 a la, a la práctica clínica.